Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 15 de mayo al domingo 21 de mayo del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, estoy notando que se me olvidó comentar que el día 10 de mayo, que ya pasó... Uh, pues obviamente fue el día de las madres en algunos países, o el segundo domingo también. Pero bueno, aparentemente, este, pues sí, se me pasó. Pero bueno, felicidades a todas las madres, y uh, pues espero, espero que ustedes sí, se hayan acordado de ello. Muy bien, una disculpa por eso, pero, este, erraré humano mestre. Muy bien, veamos qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen para esta semana del 15 al 21 de mayo. Miren, cuando pasa esto de que, órale, ya estas son dos. Solitos quisieron salir. Así las dejo. Y esto también no lo hago tan bien. Siempre es como, siento, ok, sí, eh, querían salir estas. este, Pero hay veces que, bueno, pues de plano, sientes que fue tú propia torpeza y también sientes que no es la carta adecuada. Ahora sí que es todo cuestión de la intuición. Muy bien, veamos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana del 15 al 21 de mayo. Lo siguiente. Compassion. Miren cómo, cómo se repiten estas cartas. Estoy estoy asorado porque este bueno, pues al fin y al cabo. Um, es uno de los mensajes que hubo al principio del viaje este creo que fue la semana del 17 al 23 y es bueno casi casi al mes nuevamente la misma carta ¿no? entonces bueno vamos a ver dice I feel and I see and feel others point of view with forgiveness and kindness yo veo y siento los puntos los puntos de vista de los demás con perdón y con amabilidad. ¿Okay? Entonces, bueno, seamos compasivos. No solo hacia los demás, también hacia nosotros mismos. no Ahora sí que no podemos hacer más que dar lo mejor de nosotros mismos, ser nuestra mejor versión ¿no? y esto día a día. Muy bien. Para el día lunes y martes la carta dice transmutación, cambio. Y dice Arcángel Sadkiel, transmuta, cambia tus pensamientos, <coughs> perdón, tus pensamientos y/o acciones negativas en positivas. Yo Sadkiel Zad te ayuda en ello. Eres luz, todo es posible. Lo dejo así. Por lo pronto, vamos a ver qué dice esto. Consuelo. Arcángel Azrael, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. <coughs> Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. La verdad no sé bien por dónde va aquí este asunto. Porque en relación a la semana anterior, pues, todo estaba ya sanado, armonizado, cumplido. No tengo idea, pero tal vez, por decir algo, la reacción de la gente no sea como la que esperabas y te entristece o te decepciona o... Tal vez hasta lleguen a criticar algo que tú pensaste que habías hecho muy bien. No tengo idea. Pero seamos compasivos hacia los demás. ¿no? Y cambiamos eso negativo en algo positivo. Y de hecho, bueno, la corte celestial nos consuela así como que tranquilo. ¿no? Lo hiciste bien. Este... Y ahorita me llega, no hay ciego más ciego que el que no quiera ver, o sordo más sordo que el que no quiera escuchar. Entonces yo creo que va por ahí un poquito el asunto, ¿no? Y no dejarnos influenciar hacia esa negatividad, hacia eso, este, Que tal vez esté polulando por ahí y ni siquiera sea parte nuestra, pero nos quieran jalar hacia eso, puede ser eso también. Muy bien, pero a viernes, sábado y domingo la carta dice ángel guardián bueno y para eso contamos con la consejería el apoyo, el amor el apoyo de ay se manchó esta Miren. de nuestro ángel de la guarda y dice arcángel Raguel, el arcángel de la amistad dice gracias corte celestial por haberme provisto de mi ángel de la guarda, me acompaña en toda mi existencia me ayuda al invocarlo entonces, bueno, pues es nuestro mejor testigo, mejor amigo, mejor compañero. este Y pues yo seguido hablo con mi ángel de la guarda y pues le chismeo, me siento así, ¿no? o asá, como no tengo pareja, me funciona como, como psiquiatra o psicólogo. Bueno, muy bien, terminemos la lectura. Por último, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes, muy en especial a quienes celebran algo. La carta dice... Resurgimiento. Yo lo que creo un poquito, y lo que me llega ahorita, es que ni siquiera es tan negativo esto. Si se acuerdan... En unas semanas anteriores mencionó esto del seguro social y de las bendiciones escondidas, etc. Yo creo que va un poquito por acá el asunto. Este, esto del consuelo, me suena, a mí me suena un poquito como hay, hay algo de ego de por medio y es así como el recordatorio de: ¡Hey! Eres luz, déjale ego a un lado y deja que las cosas se vayan dando y transforma esa negatividad en algo positivo porque hay, hay un resurgimiento hay un, un mira que padre está está dándose renaciendo ¿no? todo el trabajo anterior de Pascua no está dándose ese cambio tan deseado entonces yo creo que en realidad es ser compasivo con uno no ser tan estricto tal vez no tener expectativas sino dejar que las cosas simplemente fluyan muy bien, te deseo una muy bella semana. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Agradezco a todos ustedes que comparten estos videos. Como saben, los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namaste.